Bienvenidos a Un Tiempo de Oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Y ahora vamos a estar orando por el país de Brasil. Brasil. Brasil. Ah, dicen que es bello Brasil. Yo no lo conozco obviamente. Pero hemos recibido algunos correos. De, de algunos mensajes a través de las videos que tenemos en YouTube. Correcto. Y pues bueno, al no conocer yo Brasil y no saber eh, el portugués, como quiera, hay gente que, eh, sí, que está allí presente, claro. eh, tal vez hablan español o entienden más el español. Y bueno, pues damos gracias. Pero esta tarde, o esta mañana, o esta noche, a la hora que estamos haciendo esta grabación, pues a la hora que usted nos vaya a estar viendo y escuchando, bueno, pues nos toca en turno ahora orar por Brasil. Sí, Brasil es. un país es. grande, hermoso, precioso. precioso, muy grande, un grande país, con un, una selva por demás inmensa eh, y todo lo que pasa por ahí, por donde sea el Amazonas. Bueno, pues increíble muy, lo que es este país. precioso, todo lo bello, lo, lo, lo, o sea, todo lo que el Señor ha hecho para nosotros los humanos ha sido bello, muy bello. Solamente Él lo puede hacer. Así es. Y bueno, pues eh, vamos a entrar en en el detalle de darles un poquito de palabra de Dios, porque porque no podemos orar sin darles palabra. Claro, es muy importante darles Esa es nuestra palabra, base. palabra de, de nuestro Dios. Y les vamos a compartir a ustedes, eh, amigos brasileños, hermanos brasileños, lo que Dios nos dice en Romanos 8:6 en la Reina Valera. Así es, nos dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es gloria nomás, al Señor. Para que, eh, como decimos los, los, los chavos, los, los, los jóvenes, <ríe> los eh, para que agarren la onda. Sí. Porque el ocuparse sí, de la carne, sí. ¿qué es? Es muerte. Es muerte. Cuando estamos nomás pensando en la carne, pues es, es muerte. Pero dice el, el Señor, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Amén. Así, así es. es. Que hagamos cambios si es necesario, si son requeridos. Y si ya estás viviendo tú en la paz del Señor, pues bueno, pues continúale. Claro. Y comparte el mensaje así de es. Dios a otros. Y algo que me llamó uh -huh. la atención es que nos conocimos a un brasileño en el Valle de Texas cuando vivíamos sí. por allá. Así este, es. Y me gustó como... Él venía con mucho entusiasmo para acá, para Texas. Él tocando la música, ajá, ajá. El, el teclado, daba clases de música. Y nos decía que eh, donde él había salido de, de, de, de la iglesia, uh -huh. eh, que había mucha música orquestal. ¿verdad? Sí. Qué que bonito, qué bonito, porque eh, me recuerdo muy bien de, de este hermano que, pues... Nos visitó mucho y pues eh, conocemos a los brasileños. Con mucho ¿verdad? amor y, y cariño y bueno, le, le, gustó, Rubén, eh, le gustaba mucho hacer arreglos e inclusive te dejó ahí un Me dejó material. Así es. Y bueno, pues eh, continuamos adelante y ahora pasamos ahí en el a un salmo. Un salmo precioso. Salmo el 119 y el verso 165. Bien, precioso. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Fíjate qué, el qué rico precioso. dice aquí el salmista. Mucha, mucha paz, paz tienen, tienen los que, los que, aman, que aman tu, tu ley. ley. Amén. Aleluya. Amén. Y no hay para ellos tropiezo. Tropiezo. Amén. Eh, eh, así es, porque cuando está la paz... Eh, la confianza y la seguridad, pues no hay tropiezo. Así Sabemos es. que Él está con nosotros. Así es. Así es. y eh, Bueno, vamos a, a un pasaje más en 2 Corintios 13, el verso 11, en la traducción del lenguaje actual. Sí, nos dice así, el 11, eso es todo, dice queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres, traten de ser mejores. Háganme caso, pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con ustedes. Qué precioso. <risa> eso Yo Corintios, lo considero una promesa. Preciosa. Sí, cómo no. Así es, así es. Considero como una promesa. ¿Por qué? Porque dicen, eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes, pero pidiéndoles que estén alegres. Y yo creo que el pueblo brasileño sí es un poco alegre. Hey, sí, son muy alegres. Muy Traten alegres. de ser mejores. Fíjese. Que, que, mejores, mejores. Hemos estado hablando de que haya más bendición, que haya más prosperidad, que haya todo eso. Traten de ser mejores. Cada día. Uh -huh. Háganme caso. Háganme caso. Está diciendo aquí el apóstol. Así es. Háganme caso. Pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos. Tranquilos. Así es. Así que. Hay que estar tranquilos. ¿Y qué dicen? Uh -huh. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con estará ustedes. Con ustedes. Ah, Amén. Amén. Fíjate qué, cómo nos hace esto interesante, mi amado, Amén. mi amada. Y esto es para los brasileños y para todos los que lo quieren agarrar. Para todos, para todos, sí. Si tú quieres tomar esa palabra también para usted, pues tómela. Claro, claro. Esta es que la, sí. la estamos compartiendo, no, precisamente no, para los brasileños. Está dedicado este video para ellos pero se tome la parte que le corresponda, y si le está gustando, hasta compártalo. Claro compártalo que sí, compártalo. Porque eso es lo que queremos, que estos materiales vayan por todas partes y por todo el mundo, ¿para qué? Para que puedan de bendición. Amén, así es. Hace un momento, antes de entrar a la grabación, estábamos platicando mi esposo y yo, con respecto a, a lo que decía una de mis hermanas, que a veces nos falta la enseñanza. La enseñanza. Nos falta que los pastores, los siervos de Dios, que Ajá. están al frente de una grey, que se preocupen, él y sus líderes, a enseñar hasta lo más básico. Sí, sí, porque hay algunas eh, traducciones que no, no dan mucha luz en cuanto a las palabras y no se entienden este realmente pues a, como la, la persona lo debe de entender. Entonces, por eso sí es, es bueno este ...a desmenuzarlo en, en, en diferentes este, traducciones que hay de, de, de la palabra... Así es. ...para mejor entendimiento, sí. Y también la cuestión de la oración. Miren, no nos creemos expertos en la oración... ...pero tenemos muchos años haciéndolo. Sí, así es. Y en es, todos es, los videos amén. que hacemos... ...siempre tratamos de que haya una enseñanza... ...de que si usted no lo sabe hacer... ...pueda aprender a hacerlo. Así es, amén. amén. Esa es la finalidad. Y todo lo que estamos haciendo ahorita en este instante es tratando de ser de ayuda y poniendo estos ejemplos o estas oraciones como un ejemplo para que usted también pueda continuar así o pueda es. hacer y se pueda mejorar Amén. y si ya lo sabe es mejor que nosotros pues bueno indíquenos dónde claro. hay una falla para poderlo mejorar también nosotros porque todo el mundo podemos aprender siempre algo nuevo todos los días sí claro claro que y sí, pues nos es. vamos entonces a la oración por Brasil. Amén. Bien, vamos a orar por Brasil. Padre, en este momento, Señor, nos allegamos ante el trono de su gracia, Señor, para darle honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos usted nos da, Señor, en este tiempo de estar orando, Señor, eh, por, por Brasil, Señor. Hace un momento lo hicimos por Bolivia, ahora lo hacemos por Brasil, Padre poniéndolos en sus preciosas manos, Señor, a todo este bello país, Señor. Padre, en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de Jesús que usted, Señor, bendiga grandemente, Señor, este país, que le busquen de corazón, Señor, porque sabemos que no hay nada bueno fuera de usted, únicamente, Señor, tenemos que arrodillarnos, que, que pedirle perdón, por nuestras faltas, nuestros errores y que vivamos, vivamos su palabra, Señor, porque usted, Señor, eh, nos dio su palabra para vivirla, Señor, para compartirla, Señor, para escudriñarla. Y en este momento, Señor, oramos por el pueblo de, de Brasil, Señor, y que en sus mandamientos usted nos manda, Señor, que... Que le amemos y que amemos a, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Padre Santo. Y, y gracias, Señor, porque usted es amor, Padre. Usted nos amó primero a nosotros, enviando a su Hijo a este mundo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y únicamente lo que usted quiere, que le amemos, que, que podamos a, amar a nuestros semejantes a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, Señor, que, que no haya nada que, que, que no podamos eh, decir y compartir. Eh, usted nos dice, Señor, ahí en Jeremías, Señor 13:3, que usted se manifestó hace ya mucho tiempo y dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y este es el tiempo que usted debe de buscar al Señor porque va a haber tiempo en que ya este tiempo se va a acabar. Por eso es muy importante que, que oremos, que le alabemos, que le demos honra, gloria y alabanza y que estemos en comunión con Él. Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor, por su misericordia. En el nombre de Jesús le damos gracias por este tiempo que usted nos da, Señor, de orar por eh, este país de Brasil. Bendiga grandemente a Brasil, déle su paz, Señor, y la oportunidad está abierta, sus brazos están abiertos para recibir, Señor, a, a todas estas personas que todavía no le reciben. Padre, gracias por su amor y su misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Señor, Amén. comentaba a mi esposa ahorita en su oración, sí, Aquel que no le han recibido, que, a ti te digo, mi amado, a ti te digo, mi amada, si tú nunca lo has hecho, recibe a Jesús en tu vida, recibe en tu corazón. Él es el camino, Él es la verdad y en Él sí, está la aleluya. vida. aleluya. Y nadie, podemos ir al Padre, sino es por medio de Él. Así es. Así es que entonces, recíbanle, recíbanle en su corazón, Búsquente a Dios, vayan a, un, sí, a una congregación donde puedan aprender más de las Sagradas Escrituras y que puedan ustedes también aprender sí, a ser señor. buenos hijos de Dios. Y Padre Aleluya. Santo, que todas las personas que en este momento pudieran hacer una oración para recibirle, Señor, tómelos, tómelos como sus hijos también. Y Padre Santo, sí. entonces, dándoles la Aleluya. bendición dándoles, Señor, la sabiduría, dándoles el entendimiento, dándoles la comprensión, por sí, sobre todo, de su palabra. Sí, señor. Y, mi Señor, que ellos oh, puedan crecer señor. espiritualmente y que ellos también puedan servir en su obra. Sí, señor. Y, Padre Santo, bendiga a este pueblo que escucha. Bendiga, Padre Santo, sí, a todos señor. aquellos que están con nosotros en este momento, aquellos sí, que están, Cristo. Señor, suscribiéndose, aquellos que están compartiendo, aquellos que están, Señor, diciéndonos, que me gusta esto que estábamos haciendo. Padre Santo, bendígales. Sí, Señor. Bendígales, Padre Santo. Y que nadie, que nadie quede sin la bendición suya, Aleluya, Padre Santo. Así, así sea, simplemente padre. nomás por compartir un video como este. Sí, Señor. Y mi Dios, sé que esto no es lo más popular bendice, grande, para el bendice, mundo, señor. pero para usted, Señor, es oh, para su señor. pueblo. Y es para bendecir a su pueblo. Es para bendecir a sus hijos y Padre Santo y todos los que hagan, Señor, un acto de. De amor, de compartir un video de estos, sí, señor, señor, que ellos puedan recibir una doble e incluso una triple porción de bendición de parte suya. Y Padre Santo, gracias por todas y cada una de las bendiciones y gracias por bendecir también a Brasil. Sí, y Señor. Dios, gracias, gracias por bendecirnos para poder ser también nosotros de bendición. Sí, mi en el nombre que es sobre todo nombre, Santa en el nombre poderoso sí, de Cristo señor. Jesús. Y a usted, mi señor, señor, le damos toda honra, sí, le damos toda honra, gloria, gloria, y gloria y le damos toda alabanza. Aleluya, sí, y señor, señor, gracias por Amén. bendecirnos y gracias por bendecir al pueblo que está escuchando sí, en este instante, en este momento, donde quiera que se encuentre. No tiene que ser nada más en Brasil, en cualquier parte donde se encuentre, quien sí, si esté escuchando ahorita, Señor, que la bendición suya sea sobre su vida. Así en sea. Cristo Jesús. En el nombre de Aleluya. Jesús. Amén, amén. Amén. Y amén. Bendiciones. Para apoyo de oración puede usted escribirnos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelida.tv.gmail.com. Y gracias, gracias por este tiempo que ha estado con nosotros y gracias también por poder compartir estos videos. Que el Señor le bendiga grandemente. Bendiciones para todos y que el Altísimo... Os bendiga grandemente por haber escuchado hasta aquí. Amén. Bendiciones. Sí, sí.